¿Por qué la escala es la herramienta más importante para un músico? En este vídeo vamos a responder a esta pregunta, quédate hasta el final y si aún no te has suscrito al canal te recomiendo suscribirte para que no te pierdas ningún vídeo. Vamos a por él. Hola a todos, hola a todas Este vídeo es muy importante porque vamos a descubrir las escalas que son una de esas herramientas fundamentales para todo guitarrista que desea continuar aprendiendo y seguir mejorando en este tema de la guitarra ¿Por qué es una herramienta tan importante? Vamos a ver en qué consiste una escala y qué es lo que nos ofrece como recursos para la guitarra tenemos por ejemplo esta escala y esta escala empieza así con estas tres notas pero podría empezar a la inversa Y ya tendríamos una variación de la escala con las mismas notas. Las combinamos en el sentido contrario. Ya tenemos la misma frase de dos maneras diferentes. Con solo tres notas ya hemos conseguido dos frases. Pero incluso podría cambiar así. Y ya tendríamos una tercera frase. Es decir, con una sola escala, tres notas de esa escala, tenemos tres frases diferentes. Imaginemos en toda la escala la cantidad de posibilidades de combinaciones que tenemos ahí. Por eso es un recurso casi inagotable de notas diferentes que nos permiten jugar con ellas para ponerlas de diferentes formas y darle ese sentido único que tiene la escala porque siempre que estén dentro de la misma escala van a tener armonía entre ellas porque pertenecen a la misma secuencia. Y es por ello que aprender escalas nos permite crecer como guitarristas, tener más recursos y es, es el poder que tiene la escala realmente conseguir muchas variaciones con las mismas notas. Son una gran fuente de la cual todos los guitarristas tenemos que beber y además son la herramienta más importante por el campo de posibilidades que nos ofrecen, como hemos visto en estos ejemplos. Aquí tendríamos otro ejemplo... Espero que este vídeo te haya ayudado a ver las posibilidades que tienen las diferentes escalas. Si aún no te has suscrito al canal no olvides suscribirte, dejar en los comentarios cualquier duda que tengas. Y si me estás viendo desde Facebook o desde Instagram te recomiendo pasar por mi canal de YouTube Pablo Miguel Redondo donde tienes muchos tutoriales para seguir aprendiendo este maravilloso camino que es la guitarra. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hasta luego.